Y arriba, Rosendo Radilla, señores. Uh, uh, <risas> <risas> Voy a cantar un corrido, se El, lo dedico a mi, a mi padre. Él es Rosendo Radilla, un luchador El. incansable. Siempre luchó por su pueblo, por mejores condiciones, condiciones. en contra de la injusticia. De gobiernos opresores, líder de la Costa Grande, del estado de Guerrero, en un retiro militar lo tomaron prisionero por buscar la democracia. Su pueblo fue reprimido, asesinaron a muchos y otros desaparecidos. Ejército mexicano que. Mataste. Pero por fortuna existen los derechos humanos, señores. Esto que yo les comparto son heridas sin sanar. El terrorismo de Estado se, no debe, se debe de contar. Desaparición forzada es de lesa humanidad y el país no lo castiga. Por pura complicidad México lindo y querido Tan hermoso y tan letal Se ha regado mucha sangre Y esto tiene que cambiar Que este gesto sea un ejemplo Para la posteridad Y que el gobierno comprenda Que ya no habrá impunidad ya me voy, ya me despido, no, no sé no de señalar como el caso de mi padre. Miles sin solucionar. Gracias los derechos humanos. Gracias, gracias, gracias.